Gracias, y agradecer, Amado, por esa introducción ahí de lo que tiene que ver con la con la trayectoria de la magistrada Miriam Germán. Y por ahí voy a iniciar con mi comentario. No me quieran, me refiero a, a la sociedad, no me quieran sacar de contexto. No me quieran distraer, no lo van a hacer. Acúsenme de lo que quieran, yo estoy claro en lo que digo, porque no vengo aquí a inventar. Cuando yo digo que no estoy de acuerdo con la elección de Miriam Germán, lo voy a sustentar en hechos históricos. Cuando usted ve a Miriam Germán y usted la ubica en la historia, no fue hasta el momento del atropello cuando ella, de ahí ni siquiera en ese momento, Sino cuando gana Luis Abinader, cuando gana Luis Abinader es que comienza la corriente a favor de Miran Germán. Y usted dice, ¿por qué? Si usted se traslada a la historia, se va a dar cuenta que fue un grupo de gente buscando la reacción de ella ante el atropello de que fue víctima de parte de Jean Alan y el propio gobierno del PLD. Que lo aupó que lo eso. Porque el presidente estaba ahí y no hizo nada y pudo hacerlo. Con eso, nadie, con ese atropello, nadie estuvo de acuerdo en la República Dominicana. Nadie. Porque le sacaron cosas personales, porque se notó que la estaban investigando, <coughs> se notó que le sacaron información privada y que le habían conculcado sus derechos, los cuales están consagrados en la Constitución. Y eso es violar la ley. Ahora bien. Una cosa no puede justificar la otra. Y por eso, eh, yo quiero citar aquí un fragmento del, de la obra La República, de Platón, donde aquí, ¿verdad?, un, así lo narran un conversatorio entre Sócrates y, y, y otros amigos. Le dice Sócrates, ¿no ves?, al mismo tiempo que el Estado, que nuestro Estado, un Estado que ellos estaban construyendo, los deseos y las pasiones de la multitud, oigan esto, señores, lo que estoy diciendo. ¿No ves que en nuestro estado los deseos y las pasiones de la multitud, que es la parte inferior, son arreglados y moderados por la prudencia y la voluntad del pequeño número, que es el de los sabios? Paso a explicar. Cuando la población, cuando la sociedad elige a, a personas para que los representen, es para que piensen en función de su capacidad. No podemos poner a cualquiera a dirigirnos. Pero ese que nosotros elegimos, que se supone tiene la condición, tiene que ser prudente. No puede gobernar para siempre satisfacer el deseo de la multitud, porque va a cometer errores. Me remonto a la historia, sin ánimo de comparar. Estoy hablando de derecho. Estoy hablando de derecho. Cuando Jesús fue llevado ante Pilatos, Pilatos, ¿qué dijo Pilatos? Bueno, pero no encuentro en este hombre nada malo a la sociedad. Ese era el derecho de ese entonces. Y yo, pero yo no encuentro en este hombre nada malo. ¿Qué hago? Eh, eh, dice, ah, bueno. Y Pilatos inteligentemente pensó, ah, pero toca soltar una gente. Y le dice a la sociedad, ¿qué quieren? Hoy toca soltar una gente. Le doy a Jesucristo. Y dice a la sociedad, no, danos a Barrabás. Difieron en algo de eso, porque... Momentito, no, no Francis, yo quisiera que tú me permitas, aunque tú difieras de eso, terminar, que yo concluir no, la idea para que, que, que no se. Sí, porque Miriam no sería en este caso no, no, pero, pero ah. espérate un momentito es lo que te digo, si tú no me dejas concluir la idea entonces se pierde el sentido cuando eh, Pilato le dice a la, a la sociedad, ¿qué hago le entrego a Jesucristo, porque toca soltar a una gente, lo quería, lo quería indultar o sea, lo quería salvar la sociedad le dijo, no je, a ese no, danos a Barrabás y dice, pero hay entonces ¿qué hago con Jesucristo crucifícalo ¿Qué dijo entonces eh, Poncio Pilato? Bueno, es la decisión de ustedes, yo me lavo las manos, no me voy a manchar con la sangre de él. ¿Qué pasó con Pilato en ese momento? Accedió a la presión popular y cometió un error. Ojo, yo no estoy hablando de parte religiosa, yo estoy hablando de derecho. Si usted es cristiano, usted tiene que entender que ese hecho fue cierto. Ahí era que quería eh, eh, eh, explicarlo. Si usted es cristiano y usted cree en eso, usted tiene que saber que eso fue un hecho cierto. Entonces, a Jesucristo lo juzgó la sociedad de manera injusta. ¿Quién era? La mayoría. ¿Qué, ¿Qué error cometió Pilatos? Dejarse llevar de la presión de la mayoría, de la sociedad. Y para eso no se eligen a las autoridades. Las autoridades están para hacer lo que mejor le conviene al sistema aunque eso no le guste a la mayoría, aunque eso eh, en un momento no lo entienda la mayoría. Ojo, yo no estoy comparando a Barrabás con Miriam Germán. Yo entiendo que Miriam Germán es una persona con una carrera bastante dilatada, una persona con méritos, una persona con, con una eh, extraordinaria trayectoria en, en, en, en lo que tiene que ver con el derecho y pudiera excelentemente ejercer su función. A lo que yo me refiero es a que ella fue colocada ahí, porque la presión social la impuso, lo que deja decir que Luis Abinader, por lo menos está iniciando a gobernar mediante una presión popular, y eso es peligroso, porque si lo hubiésemos llevado de la presión popular y de la presión de los radicales, no tuviéramos nada hoy. A Balaguer lo acusaban de que era el gobierno de, de, las, de, los, de Cemento y Varilla, porque comenzó a hacer carreteras para unir las provincias y lo criticaban muchísimo para eso si fuera por los radicales de ese momento no se hubiese hecho nada. A Leonel lo criticaban cuando comenzó a hacer los elevados. Oigan esto. Le funda para Leonel cuando comenzó a hacer los elevados, que qué es eso que se están buscando unos cuartos, ¿para qué es eso que aquí lo hoy no se pudiera transitar en Santo Domingo si no fuera por los elevados. Pero los criticaron, mucho más funda le dieron cuando inició el metro. Funda para Leonel por el metro. ¿Qué, qué es eso? Que se si eso era un aparatico que trajeron, que se si hicieron un que qué país es esto, un país sin luz. Hoy es uno de los medios que más gente transporta. Leonel no se dejó manipular de la sociedad. Porque hay que tener cuidado con eso. Ojalá Miriam Germán lo haga bien. Jenny Berenice, yo entiendo que tiene toda la trayectoria, por eso yo me refiero por eso ustedes ven que yo me refiero específicamente a Miran Germán, no a Jenny Berenice porque Miran Germán fue impuesta ahí por una presión social y entonces cuando se maneja la cosa así, cuando el derecho se maneja así, se cometen errores y un error de, de, de eh, eh, y, y un ejemplo de eso fue aquí el caso de Marlin eh, Marlene, Martín. eh, Martínez Emily Peguero y Marlon Martínez. ¿Qué quería la sociedad? 30 y 20 años. Y cuando no se le dio así porque los jueces de aquí tuvieron los pantalones de decir las cosas como son y muy bien explicado, le dijeron a la sociedad, no, no vamos a acceder a, a lo que tú quieres porque entonces estaríamos violando el sistema. No, estaríamos cometiendo un error histórico. Y por eso yo los quiero felicitar. Porque aplicaron el derecho en función del derecho y no de la presión social. Se si un lío. Se si un lío ahí mismo de una tiradera de piedra. Porque la sociedad es así. Y yo no estoy diciendo que es la sociedad dominicana. Todas las sociedades son así. Y por eso es que las autoridades que se eligen no pueden todo el tiempo tomar decisiones por presión. Porque lo diga Uchi Lora, porque lo dijo una periodista... Que dijo, si no hay gente presa aquí, en enero estamos en la calle, así no se puede gobernar. porque a la larga vas a terminar cometiendo muchos errores? Yo no estoy quitándole mérito para que no me saquen de contexto. Yo no le estoy quitando méritos a Miriam Germán. Yo estoy diciendo que ella fue colocada ahí por una presión social. Porque ella no figuraba antes. No figuraba hasta que Luis Abinader ganó y la gente se trasladó al atropello. Y entonces dijeron... Tal vez la ponen a ella para que se le empate. Porque justamente eso fue un acto de represalia de la sociedad para ver si ella se le empataba con, con, con Jean Alain. Tan así es, tan así es lo que yo digo, que ayer la mayoría de periodistas de, la, de, de, de los radicales de, de aquí de la República Dominicana decían, si esto fuera de doble vía, incluyendo a Diana Lora, la hija de Uchi Lora, publicó, y si esto fuera de, do, de, doble, de doble vía, le estaban diciendo a Miran Germán... Ahora tú estás del otro lado... Funda con él... Lo ven ahí... No es más que una posición de represalia... ¿Y qué hizo Luis Abinader? Desde mi punto de vista... Hizo como Pilatos... Te doy, te, te doy a Miran Germán... Para quitarme esa presión de encima... Y te pongo a en Berenice nivel lado... Que sí es la, la que va realmente a ejecutar... Pero... Yo creo que la sociedad debe tener... O más, más bien los gobernantes... Deben tener cuidado con dejarse manipular de la sociedad, porque se cometen errores y es peligroso. Cuidado con volver a, lo, a los tiempos de la caverna, de hacer todo para complacer, para complacer a las la mayorías, porque eso sí que afectaría a nuestro sistema democrático y jurídico en la República Dominicana. Mira, eh, tú sabes que me preocupa lo que siempre he dicho acá el su... Eh, técnicamente ella es, ha sido más juez que otra cosa fue fiscalizador en 1974 eso quiere decir fue Ministerio Público en 74, pero esa es una visión muy, muy reducida del Ministerio Público porque es la, la base del sistema ella eh, eh, no tiene la, digamos la experiencia a diferencia de Jenny Berenice, quizá eso equilibra la labor que ella va a hacer ahí porque Jenny además de tener muy buenos conocimientos sobre investigación y persecución también es una gran armadora ahora bien, otra cosa es, señores, el periodo que vamos a inaugurar en el tema justicia va a ser un periodo muy agitado y doña Miriam tiene 46 años en el sistema solo en el sistema del 74 para acá han pasado 70 46 años, ¿verdad? Óyeme, Miriam es una mujer que debía estar soltando cosas, no asumiendo. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Sí. Yo no digo que ella no pueda, pero es. Yo hubiese, vuelvo y repito, yo hubiese preferido otro personaje que no fuera ella, por, por lo que dije a su momento y por esto que estoy diciendo ahora. Alguien con más brío, con más juventud. Por ejemplo, el doctor Nieves, el doctor Ricardo, eh, Ricardo Nieves, el mismo Manuel Esqueda Guerrero, que es un caballero. Sí, una persona pero, preparada, además, que es un caballero. Pero esperamos que ella pueda sortear todo esto para beneficio de la República. Sí, Así claro. Es. Bueno. Bien, señores, vamos a una llamada. A bueno, adelante, buenos, buenos, días. Días. Buenos, días. buenos días. Buenos días. Ya buenos días. supieron que nació... Xiomara Cortés. Sí sí, sí, sí, sí, sí claro que sí. Yo conozco bien a Siomara. Siomara ya, fue mi alumna Cortés, en la UAS. Casi como hija mía. Ah, no Muy me diga. Ese es el, el esposo de Mauricio, ¿verdad? Habla. Sí, por, el doctor. José. ¿El sí. José Mauricio. Exactamente, sí, el esposo de sí. Mauricio. Entonces Yo mandé una foto al chat del Marte programa. Por su mamá. Es mi prima sí, hermana, no. quien de cáncer. Ah, caray. Doctor. Una excelente emprendedora. Vamos a poner la foto. Con sí. Él. Doctor, yo le tengo una primicia a usted. ¿Era? Bueno, yo no primicia. ¿Era? Pero una información importante. Ah. Sí. Mediante ¿Era? decreto fue nombrado ayer Olmedo Cava Romano como lindri. director del INDRI. Ajá. El diputado. O sea, va a renunciar Tiene que renunciar sí, a su, sí, a su sí. diputación ¿Y quién será? Eh, según la tengo tenia. la información, quien va a ocupar esa curul Va a ser eh, Jason Jason, el joven de... No, no puede ser Bueno ver, no. eh, Atención PRM ¿Quién? Jason, eh, ¿cuál es Jason? Jason eh, no, no, no. Jason de jesús ¿eh? Atención Jason de Jesús es el presidente es la persona de la juventud que, yo ahora. que eh. va a ocupar. Y, y Dorina, que tuvo una participación ah, no, sí. interesante. Eh, y no va a tener. Yo, la, yo entiendo la, que debió ser Dorina. Mujeres, en, en, en, en, sí. Y no hay mujeres en la. En la en, en, en, pero en la Olmedo renuncia a su, a su, a su curul pero fue como por Olmedo diputado que el pueblo votó. Y se va a dirigir el Indri. Pero hay más empleo ahí. Pero que no se debe de tratar. Bueno, pero. No hay eh. Que y lo que quieren es quitar el barril eh, vamos a vamos foto. a desarrollar un programa para que prm que sea llame. una mujer ¿Eh?